La matemática eh, en años anteriores, la matemática era de las áreas o de las cuatro áreas fundamentales siempre la matemática estaba por el suelo. Ahora no, ahora estamos compit compitiendo con las demás áreas, es decir, estamos a un mismo nivel, es decir, que el estudiantado de matemática ha mejorado en cuanto al puntaje de lo que es los contenidos matemáticos. Así lo afirmó Carmen Dolores técnico del área de matemáticas en la Regional 07 de Educación en el marco del desarrollo de la Olimpiada de Matemáticas en la cual participaron 96 jóvenes estudiantes de centros educativos públicos y privados de esta regional. Sí, esta Olimpiada es una Olimpiada regional que compiten en los siete distritos con las dos provincias. De aquí se está, eh, compiten por categorías. Esas categorías son del nivel primario, nivel secundario y esos niños ganadores, dos por categoría, entonces lo van a representar a nivel nacional. Para NTN, Joanny Cordero.